Tenemos para ti una espectacular invitación. Algo a lo que no te podrás resistir. Una invitación que de verdad disfrutarás. ¿Te imaginas un delicioso desayuno mamá e hija? ¿Te imaginas una tarde de fútbol con papá? ¿Te imaginas compartir con tu pareja una buena película? Compartir con ella secretos, gustos, historias e imaginarnos un bello futuro. Aprender de él no solo jugadas. Sino compartir mis sueños y lo que quiero ser cuando sea grande. Una buena cena, una buena conversación y, ¿por qué no?, un buen beso. Tu familia es el regalo más hermoso que Dios te dio. Poder contar con ellos no tiene precio. Saber que no estás solo, que hay alguien aquí que camina contigo siempre. Disfrútala, valórala y comparte mucho con los tuyos. Ámala, muchas personas van y vienen, pero tu familia siempre estará contigo. Agradece cada mañana a Dios por esa persona especial que puso a tu lado. Acepta esta invitación. Seguro que no te arrepentirás. Es lo mejor que puedes hacer. Hazlo. Hazlo. Hazlo.